Bueno, para convertir nuestro ordenador en un jardín necesitamos una aplicación que podemos descargar de esta página web. Vamos a darle a download. Por cierto, dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Aquí podemos colaborar con algo si no queremos aportar nada. Le damos a no gracias. Le damos al botón rojo y comienza la descarga. De que Windows no, no diga que es dañino para nuestro equipo. Si quieren seguir con la descarga, le dan a descargar. Yo llevo unos días con él y no he tenido ningún tipo de problema. El software este. Para instalar, doble clic. Le damos a Net. Eh, ustedes ya pueden ver las plantas porque yo ya lo tengo instalado. Next. Install. Me da error, pero bueno, yo no lo voy a instalar ya que ya lo tengo. Ya han visto cómo es. Ahí hay un pájaro volando y bueno, lo que hace es eso, pues te, te pone ahí plantita encima de la ventana. Van cambiando, se van moviendo también, a veces aparecen pájaros volando. Si lo quieren desinstalar, pues en la bandeja del sistema lo tienen. Pulsan botón derecho, en avanzado, un install.